Hola a todos. Este es el resumen de noticias de hoy, 3 de mayo del 2022, de la ciudad de Nueva York. Tras criticar que los fabricantes de medicamentos aumentaran el precio de más de 860 medicamentos recetados en plena pandemia del COVID-19, la senadora demócrata Kristen Gillibrand, demócrata por Nueva York, lanzó un paquete de reformas para reducir los precios, sobre todo para adultos mayores en medio de los crecientes inflación en los Estados Unidos. Con una inflación alta y mientras nuestra nación se está recuperando de la pandemia, los precios de los medicamentos siguen siendo inaceptablemente altos, lo que supone una pesada carga financiera para los adultos, señaló Jill Brand, quien forma parte del Comité Especial de Envejecimiento del Senado. Su plan, al que nombró recetas de Jill Brand para precios de medicamentos más bajos, sugiere la importación de medicamentos de Canadá donde son más baratos, así como modificaciones al sistema Medicare para que pueda negociar directamente los precios. Varios líderes políticos neoyorquinos consiguieron un acuerdo multimillonario para revitalizar las viviendas de Cop City en el Bronx, según anunció la gobernadora Kathy Hochul. El plan de refinanciación aseguró 621,5 millones de dólares para construir 372 unidades en Cop City durante los próximos 35 años. Otros 124 millones de dólares se destinarán a reparaciones y mantenimiento durante la próxima década, dijo Hochul. La ciudad cuenta con 45 mil residentes. Esto nos permite modernizar Cop City sin aumentar los costes de mantenimiento, dijo la gobernadora. Tenemos que proteger la asequibilidad a lo largo del plazo en lugares como el Bronx. Es un derecho humano básico. El exceso de velocidad arruina vidas. Es el encabezado de una nueva campaña de concientización pública que arrancó este lunes en la ciudad de Nueva York, que inundará a medios y vallas publicitarias como parte de una secuencia de acciones que inició el departamento de transporte DOT para poner una luz roja a las ascendentes tragedias causadas por la violencia vial que en lo que va de año han registrado un alarmante aumento del 44% en la ciudad de Nueva York y ha cobrado por lo menos 59 vidas en el primer trimestre. El mensaje central del spot publicitario, diseñado en nueve idiomas, es dirigido a los abusadores del volante que significan una amenaza mortal para peatones y ciclistas, a través de un video corto en donde se muestran animaciones de peatones aventados en el aire. Como consecuencia de impactos vehiculares, se exhorta a los conductores a reducir la velocidad a 5 millas por hora en el momento de doblar una calle o una intersección. Un jurado federal condenó a un veterano del Departamento de Policía de Nueva York por agredir a un agente durante los disturbios del Capitolio de Estados Unidos, rechazando su argumento de que se estaba defendiendo cuando abordó a la gente y le arrebató la máscara antigas. Tomás Webster, un veterano del Departamento de Policía de Nueva York con 20 años de antigüedad, fue el primer acusado de agresión en el Capitolio y el primero en presentar al jurado un argumento de defensa propia. Los miembros del jurado deliberaron durante menos de tres horas antes de condenar a Webster por los seis cargos de su acusación, incluido el de agresión a la gente del Departamento de Policía Metropolitana, Noat Ravun, con un arma peligrosa. Un asta de bandera de metal, el cargo de agresión por sí solo puede ser castigado con hasta 20 años de prisión, aunque las directrices de sentencia probablemente recomendarán una pena de prisión mucho más corta. Los trabajadores de los almacenes de Amazon rechazaron por abrumadora mayoría una oferta de sindicación asestando un golpe a las organizaciones que el mes pasado lograron el primer esfuerzo organizativo exitoso en Estados Unidos en la historia del gigante minorista. En esta ocasión, los trabajadores de los almacenes emitieron 618 votos o cerca del 62% en contra del sindicato dando a Amazon Suficiente apoyo para evitar una segunda victoria laboral y plantear preguntas sobre si la primera victoria fue solo una casualidad. Según la Junta Nacional de Relaciones Laborales, que supervisa el proceso, 380 trabajadores o el 38% votaron a favor del sindicato de base la participación fue del 61% con unos 1.600 trabajadores con derecho a voto, según una lista de votantes facilitada por Amazon. El cardenal Timothy Dolan realizó una visita sorpresa a Ucrania durante el fin de semana. La arquidiócesis de Nueva York publicó un video del cardenal el pasado domingo. El prelado neoyorquino se reunió con ucranianos desplazados por la guerra, entre ellos una mujer de 94 años del este de Ucrania y una familia de Mariupol. Dolan también recorrió un antiguo convento que está siendo renovado para la esperada llegada de niños huérfanos a causa de la guerra. El cardenal neoyorquino se reunió también con refugiados ucranianos en Pol Polonia antes de volar a casa este martes. Los Mets han designado al infil de Robinson Cano para su asignación. Cano, de 39 años, debe 44.703.297 dólares a los Mets, del resto del contrato de 240 millones de dólares y 10 años que firmó con los marineros de Seattle en el 2013. A través de 43 apariciones en el plato esta temporada, está bateando solo 195 con un jonrón, 3 RBs y un OPS de 501. Ha aparecido en 12 de 23 juegos, comenzando 6 en la segunda base y 5 en el bateador designado. Decenas de miles de dólares se han volcado en un popular sitio de crowdfunding para apoyar a la familia de un repartidor asesinado en Queens el sábado por la noche. Hasta este lunes, por la tarde, casi mil donaciones han recaudado más de 59 mil dólares en la página de GoFundMe para Sigwood Yang, de 45 años, padre de tres niños que fue asesinado mientras realizaba una entrega de comida en Forest Hill. La esposa de Yang Kun Kunjin Shao inició la página. Jan pasaba en su scooter por las inmediaciones de la calle 108 y la calle 67 cuando el sospechoso disparó en la zona, alcanzando a la víctima en el pecho. Según las autoridades, el sospechoso huyó del lugar antes de que llegara la policía. Final de este resumen de noticias de la ciudad de Nueva York, servido desde el departamento de prensa de ECO News Agency. Gracias. Bolívar.